A continuar por aquí nuevamente hola Spino me ha dicho que si le das a ese chisme el portal se abrirá por qué no intentas escupirle esta piedra vale vamos allá vale torre cristal ya lo tenemos seguimos eh Vale, pues nos Vamos a hacernos el sargento. Bueno, no, abajo hay más. Calla, calla. Abajo aquí hay más. Bueno vamos a hacer la de las cumbres de hielo. Vamos a que esta primero. En las cumbres heladas. Vamos allá. Vamos por aquí, Vas a coger todo, como siempre. ¿Está? A ver si puedo, no podía. Ahora. Hay que coger. Claro, porque aquí hay que coger también todas las gemas y hay que dar ese bloque, ¿no? Vamos a ver este bloque. Hoy iba a ir bueno, a pescar no en el hielo con DAG Pero los rinox han bloqueado el camino con hielo Y no puedo pasar vale. He intentado despejar el camino con este cañón Pero ni siquiera dispara en línea recta No le he dado a nada en toda la mañana O vamos a probar nosotros Vale, Ese el, es el tema, ¿no? Ahí está Ahora está, ahora sí Bien, continuamos a ver qué nos dice. Vale. Triángulo. Va. ¡Le ha estado al bloque de hielo! La suerte del principiante. No, eso es que no atina, Machote. Vale, continuamos por aquí el nivel. Eso es que no atina. Vale. Me Vamos a ahí, ahí está. Ahí. La está. Ahí. comido. Ahí está, vale Ahí está, ya tenemos eso. Vale, está el 90 Nos queda A contramacetas Vale, eso luego lo hacemos Lo había dejado Cachis Vale, vamos a pasar Por aquí, por ahí. ahí. Acá. Acá. Ah, vale, era del vestido. Lo tenía el escudo, perfecto. Por aquí. Ahora. Vale, pues está Continuamos Tenemos el patito Vamos a seguir Lo damos ahí Muy buena ahí Con, el, con la dinamita le legado y mejor, Pero bueno vale, continuamos vale, otro de... para vestir ahí está Era. vale, eso es para eso perfecto y ahí está, ahí está el perfecto Bien, vale, aquí hay que dar otra vez. Vamos. No Vamos a dar los bloques. Uno por ahí. Y otro por vale. Vamos a ese. Fuera. Vale, hay otro en fondo. Vale, ahora sí. Y damos ya de paso en la dinamita. No sé si voy a llegar no ahí ahí sí ya me he dejado no queda nada más vale eso no sé no me ha servido para nada vale continuamos Uy, ahí arriba como paso yo vale creo que es al revés vamos a ir por donde tenemos que ir ahí está vamos por aquí vamos por aquí Vale, aquí Ahí está Bien otra vez Pato Bien Vale, muy bien de momento Vale, aquí más Vamos a darle un regalito. Esto para allá. Bien. Luego cogeremos pues, esto. Ahora sí si nos vamos cogiendo aquí detrás. Ah, va vale, a dar canalla. Vale, vamos para atrás. ¡Ah! Me ha pillado, ¡Qué pena! Va, no pasa nada. Gajes del oficio. <ríe> vale, continuamos. Voy a hay regalillo. Perfecto, hemos salido. Ahí está. Fuera. Va, está. Vamos arriba. ¿Dónde viene? Ahí vale Ahí vamos a volver para atrás, sí Vale, estábamos aquí atrás Vale Eso Ahí está la metida Y el huevo Main Main vale, perfecto ya tenemos 35 huevos aquí creo que no podemos ir allí sí para ir allí sí vale Bien. aquí le podíamos haber atizado vale, pues vamos a volver a atizarle a ver hasta aquí no había dejado a ver a ver. Bueno, le a dar bien y aquí me voy a dejar ir. el patito también, vale, el patito está. Vamos a ver, a, la, a, la, a esta ¿eh? vale, ahora sí vale continuamos por donde antes este nivel no es. tiene sí su cosa, eh. Continuamos. Vale, pues habré que ir hacia aquí. Eh. Ahí está, ya tenemos. Vale, aquí hay una subida. Vale, creo que puedo haber... No. Mira que se podía ¿eh? ¿eh? Sí, pues tendría que subir allí. Por aquí. Por aquí puedo llegar. Vale. Vale, volvemos. Un momentito. No, no, no, no. He calculado mal, no llego. Aunque ahí hay algo... Vale. A lo mejor por aquí. Vale, ya sé dónde he salido. Bien, vale. Vale. Sí, sí, sí. Pero. A ver si aquí tengo un.. este lugar es.. Ya, ya. A ver si aquí tengo un. A ver. vale ahora sí está donde me lleva perfecto. aquí tenemos otro plan claro, otro que romper pero aquí no nos ayuda vale Vamos a seguir. Uf, me va a faltar mucho. Lo voy a dejar por aquí. Voy a seguir. Vale. Eh, sí, por allí. vale, ahora que vamos normal vale, por aquí ahí está si no se me va mucho tiempo Bien. aquí otra ahora estoy cogiendo todo ahí está vale, ahí tenemos otra pared Vale, hay otro muro Bien Por aquí Ah, aquí hay ah, aquí hay... Bien Vale, vamos a este Perfecto Y allí hay otro pero este, Uf, este ya no voy a llegar lo habíamos dejado aquí así ya no dejábamos, claro ahí que ahí. no lo veía vale tengo que romper otro que no aquí a ver este viste había roto Vale, creo que hay que... Ver. Bien. Vale, vamos por aquí. A ver que nos en pide ric ricachón. Detrás de esta puerta se esconde el mejor espectáculo del mundo. ¡Sí! ¡El patinaje sobre hielo! Aún quedan entradas. Pero date prisa porque vuelan. ¿Qué? ¿No quieres pagar? No. Es un paisaje. Es un espectáculo, tampoco me gusta. Vale, vamos a seguir. Vale, puedo romper otro aquí. Este tenemos. Yo creo que este ya si sí me va a llevar donde yo quiero. A ver. Voy a romper este. No. Vale, aún no. uno. Vale. Vamos allí. Vale, esto donde va. Vale vamos descubriendo cositas vamos por aquí y vamos por allí está. y volvemos y vamos donde antes no podíamos ir obviamente ¿Se había dado pero no Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chao.